razón común es, ante todo, un proyecto colectivo, un proyecto de convergencia, de unidad popular, que une a ciudadanos, vecinas, vecinos de Zaragoza, también a gente que participa, activistas de plataformas, del movimiento vecinal, y también un proyecto que ha sido capaz de conseguir aunar los esfuerzos de distintas fuerzas políticas y plataformas políticas que han renunciado a presentarse a estas elecciones en favor de este proyecto municipalista y, como decía, sobre todo, un proyecto colectivo. Las medidas que debería tomar el Ayuntamiento de Zaragoza de manera urgente, con un plan de choque ambicioso, Sería conseguir en cuatro años aumentar el número de vivienda social disponible a 5.000 unidades. Sería necesario una mejora en la coordinación entre los distintos servicios que intervienen en la problemática de la vivienda, el acceso a la vivienda y los desahucios, como son Zaragoza Vivienda y los servicios sociales municipales. Al mismo tiempo, mejorar la oficina de mediación actual para convertirlo en una oficina antidesahucios que vaya más allá, para buscar relaciones de realojo, relaciones con los vecinos, incluso la creación de comités de detección temprana de los desahucios y de los problemas asociados a la, a, a la emergencia. Habitacional en los propios distritos, con la colaboración del movimiento vecinal, de las entidades que gestionan la vivienda social, así como las propias plataformas de afectados y los vecinos del barrio. Las vecinas y vecinos de Zaragoza tenemos una oportunidad histórica en las próximas elecciones del 24 de mayo. Tenemos la oportunidad histórica de resolver el secuestro que durante décadas se ha impuesto en nuestras ciudades en favor de las grandes multinacionales que gestionan las contratas, así como de las entidades financieras que vampirizan el presupuesto año tras año. Es una oportunidad histórica también para demostrar al conjunto del Estado y a otras zonas que la, unidad, que la unidad, que la convergencia, que la unidad popular es capaz de arrebatar tanto al Partido Popular como al PSOE que se han repartido el poder en los últimos años las administraciones públicas y también porque los ciudadanos y las ciudadanas de Zaragoza necesitan una respuesta rápida a la emergencia social que vivimos y los ayuntamientos son claves en este terreno porque son la administración que está más pegada a los propios ciudadanos y ciudadanas y es la que más rápido puede actuar y además puede servir de ejemplo para otras administraciones. Por eso creo que el 24 de mayo tenemos que ir de manera masiva a hacer que Zaragoza en común sea la primera fuerza en el Ayuntamiento de Zaragoza.